Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido y buenas tardes, señor Villalejo. Debo reconocer que es cierto que usted no aprueba lo que son, eh, no aporta pruebas materiales, pero que pasamos un buen rato cuando usted viene a, a esta comparecencia. Yo solo agradezco, señoría. Dice lo chino que si pierdes el sentido del humor, sí. te mueres un poco cada día. Fíjese, y yo no me voy a morir tan pronto como ellos quieren. Fíjese que prácticamente en tres horas de comparecencia, sabe usted cuál es el, el titular de la tarde que al, al rey emérito le, le instalaron inhibidores de, de testosterona. Ese es el, el titular. Ha sido un momento de, de la verdad. Perdone, hay y, una y si... hay una grabación de la señora Larsen que lo cuenta y, si y que ya... además y además hay hay unos informes médicos. De, ...de una clínica donde, entre otras cosas... ...me encargaron a mí recuperarlo para que no hubiera rastro. Y, y todo tiene? eso aportaré en el ¿Lo juicio. Tiene, ¿Lo tiene usted? Bueno, ya lo aportaré en el juicio. Ver, ya empieza con los misterios. No, señor es Villadez, que, oiga, ¿no? mire, no es está, misterio. Está eh, me piden 105 gente. años. O sea, no, como si hubiera eso... cometido cuatro asesinatos. Por eso, Te, por eso. Tenga en cuenta, permítame que utilice... Eh, ...parte de la información de mi defensa... Sí. ...en el momento oportuno y en el escenario oportuno. Fíjese, si usted me asuelve, yo le cuento todo. Fíjese, yo, me ha recordado cuando decía que usted llevaba un diario a una frase de Giulio Andreotti... ...que decía que era importantísimo para los políticos llevar un diario... ...pero que lo más importante es que todo el mundo supiera que, que lo llevabas. Me ha recordado a esa, a esa frase. Pero lo que sí me ha extrañado, es una persona como usted, inteligente... Que no tuviera copia de los mismos. Tenía hasta Bárcena copia de los papeles y usted no ha guardado ninguna pero copia. oiga, eran mis diarios personales. No, pero eh, digo... Eran mis diarios personales. Del... ¿Cómo voy a hacer una copia de mis diarios personales? Hombre, Yo jamás esperaría que alguien me saqueara mi casa con una excusa en el 2020. He pedido insistentemente que me devuelva mi diario. Oiga, una, ¿yo cómo voy a hacer persona, una copia de esos diarios? Una persona que sabe como usted que existe una unidad pi que existen los encaladores, ¿cómo no va a pensar que en el Estado pudieran entrar en algún momento a buscarle informaciones sensibles y en ese mini mini jano que usted también tenía, porque ha dicho que le que extrajeron no sé cuántos tetra… no sé ni cómo se dice. 30 terabytes, lo Pero eso los informes policiales, ¿eh? la unidad no, no, es, precisamente es que que me ayudaba en Va, toda mi operación. Vamos, ya le digo que me resulta interesantísimo cuando pues usted viene. Yo, yo pero es cierto que sin pruebas materiales pues queda un poco como humo y no sabemos. Pero, la pero causa, imagínese usted la causa está toda, que el está señor Iker Jiménez tiene para varios programas con toda la información que ha, que ha, que ha facilitado. La señoría puede pedir a, al juez que le dé una no, copia no que a mí nada, no me no da ha dado No me nada, no nada. Bueno. Mire usted, señor Villarejo, a mí me interesa lo que es la bomba informativa, ¿no?, que es… ...en relación a, a, la, a la reunión que usted tuvo en, en Génova... Con, ...con la señora Cospedal y el, seno, y el señor Rajoy... ...me gustaría saber cómo entró usted ese día en Génova... ...con quién entró, si nos lo puede facilitar. Pues como hacía otras veces... ...normalmente entraba, digamos, bastante camuflado... ...en el propio coche de la señora Cospedal... ...que tenía los, los cristales tintados... ...y me acompañaba el conductor... Y muchas veces, incluso su, su jefe de gabinete, señor Ortiz. Entonces, pasábamos eh, al garaje y de ahí directamente eh, subíamos en un ascensor que nadie nos veía. Creo que era la planta quinta, que era donde estaba ella. Y entonces, esperaba en una salita y de pronto, pues, eh, me llamaban a su despacho y ahí iba. ¿Y recuerda cuánto tiempo duró aquella aquella reunión que tuvieron? Pues, tuve muchas, ya le he dicho que tuve muchas, unas más largas otras En la que menos. se acercó el señor Rajoy a decirles, venga, eh, a No pues, sé si están tomando un no café. Demasiado, oh. No demasiado, no creo que durara más allá de, de 30, 40 minutos. Algo así. ¿Y, ¿Y el contacto con el señor Rajoy se limitó a, a que le animara a usted a, a seguir trabajando en esto? Eh, bueno, el contacto eh, fue… Eh, digamos eh, ya era ya yo indirectamente eh, cuando estaba en la oposición eh, su hombre de confianza y prácticamente jefe de gabinete que era Francisco Villar al que yo conocía que falleció creo recordar en el 2011 eh, nos pidió que miráramos la posibilidad de que hubiera de que hubiera instalado micrófonos eh, tal y, y fue la propia señora vicepresidenta entonces, no, era, no tenía un cargo importante, la que la que a, a la gente de, de mi equipo le facilitó el acceso para hacer los barridos y tal de, de, de esos micrófonos. Entonces, eh, eh, obviamente, indirectamente pues me dieron las gracias y tal, no encontraron nada porque ya previamente el Partido Socialista me había dicho no sé te ocurriría encontrar nada. No, ¿Eh? no encontré nada. Y ¿No le pagaron esos servicios? No, no, no me pagaron. De... No, si no me ha pagado casi nadie. ¿no? La virgen del puño, señor... No, Villanueva. bueno, es increíble, pero... <risa> pues, pero no. además está, está perfectamente... Una... Soliciten soliciten que le liberen los fondos reservados, como lo han hecho de la Kircheng. Y, y, y eso es una partida muy importante. Sí, señor eh, nos vamos, pendiente, vamos al grano, que no hay, no hay tanto tiempo. Eh, usted ha señalado... ...que se reunió en tres o cuatro ocasiones más... ...con el señor Rajoy... ...fue antes o después de esa, de esa reunión... ...pero eh, fueron eh, reuniones... ...digamos, eh, multitudinarias... ...desayuno... ...donde había más personas... Eh, ...con ocasión de alguna comida... ...pero insisto... ...coincidí con él... ...porque formaba parte, digamos... ...de, de los invitados a los que acudíamos... ...y tal y, y nada más... ...pero no tuve, sí. insisto... Ninguna reunión directa y personal con él, en y fue, privado. ¿Y fue a raíz de esa reunión en, en Génova, en el 2014, que usted comienza a tener algún contacto telefónico? vía mensajes con el señor Rajoy o era no, antes? No, era, era antes, era antes. ¿Y ah. después los mantuvo? Eh, sí, hasta que hasta que me apartaron de ese tema eh, eh, entiendo. Y, ¿Y luego ya no ha tenido ningún contacto con el señor Rajoy? No, no lamentablemente no. Por cierto, una curiosidad. Antes… No lo ha dicho tan claramente, pero se sí ha venido a decir que algunas de las grabaciones que existen sobre, sobre usted eh, las realizó el CNI. Sí. Eh, ¿Sabe usted si al diario público esta última grabación que ha aparecido ayer puede ser obra del CNI o, o lo grabó usted? Pues, pues lo que está claro es que todas las filtraciones que aparecen siempre me perjudican. Debo ser el hombre más listo y más brillante de este país porque yo mismo me genero grabaciones que me abren nuevas piezas… Y que me imputan aún más, debo ser un genio. Pero, Mire, pero eh, yo desconozco grabación... quién, eh, quién ha hecho, pero lo que sí eh, mm -hmm. estoy seguro de que quien maneja, digamos, eh, mis archivos, sí. eh, que es Fiscalía, Asuntos Internos, el CNI que tiene una copia y tal, pues, eh, pregunte usted por ahí. No, no, por eso le preguntaba a ver si era el CNI el que había pasado. Estos... El público no se ha definido precisamente por ayudarme mucho. No. He tenido multitud de querellas que, como he dicho bueno, antes, las ya, he perdido todas. Y sabe... Además es una máquina, es una trituradora. Como además bueno, eh, bueno. está muy vinculado a Podemos, pues debe ser que me tienen un especial cariño. No, no, por eso... Porque no hay momento que no esperen para darme. Por eso me, en la me cresta. extrañaba, señor Villarejo. Ya. Eh, otra, otra pregunta. ¿Usted cree que con la información que puede aparecer o que está apareciendo, podría reabrirse el caso, ir más allá de, del Ministerio Interior y que pudiera afectar al Partido Popular? Con Yo la tengo. información que usted conoce o que sabe, que pudiera aparecer porque esté en algún archivo o en alguna no grabación. No tengo ni, ni, ni idea. Yo tengo la sensación de que, de que el señor Juez Trutó ha dejado instruir prácticamente esta causa mía. ...a los fiscales y ha llegado un momento que ya se ha enfadado... ...y ha querido poner un poco de orden y ahí creo que ha surgido... ...cierta diatriba ya con los señores fiscales... ...tanto en el caso Dina como en otros más... Y, ...y bueno, él decidirá, él es el... ...digamos, el que decide si continúa o no continúa adelante... ...le puedo ya adelantar que es un tema en donde nosotros... ...no tenemos mayor interés, mi, mi abogado y yo como defensor y hasta tal extremo que yo no he recurrido al cierre ni nada no me es una pieza donde yo no no sé ni por qué estoy porque eh, no tuve participación directa en la los supuestos hechos delictivos eh, motivo de esa apertura Perfecto, esa por lo tanto señor pero bueno eh, otra pregunta usted ha ha señalado en varias ocasiones que el, que el CNI también estaba investigando al señor Bárcenas, lo repitió, bueno, lo dijo en mayo, lo ha repetido hoy aquí. ¿Tiene usted alguna prueba, algún indicio, algún hecho que podamos verificar que es así, que, que el CNI también estaba investigando al señor Bárcenas en el momento de la operación Kitchen? Bueno, ahí ahí creo que en varios mensajes que, que mantiene el secretario de Estado, que además está incorporado a la causa donde hablan de habla con los Cecilio que es el sí. término en el que nosotros nos referimos a, al CESID uh -huh. que ahora ya es CNI entonces y yo además he mantenido reuniones con el con el CNI en su sede y fuera ¿eh? en relación a estos hechos en relación a varios temas bueno, sí, entre sí, ellos claro. estos por supuesto eh, de igual forma ha señalado que la segunda llamada eh, que la realizaron eh, para esta operación se la hicieron desde el gabinete o del entorno del señor Cosidó. Eh, ¿Usted reportaba e informaba al señor Cosido sobre la operación Bueno pues su... Yo informaba de casi todo lo que me pedía, era el director de la policía. Lo que pasa es que ahora él, por lo que dice, era prácticamente un camarero ¿no? allí. Eh, es curioso, el director de la policía no se enteraba de nada, no, o sea, no sabía quién era yo, ni, ni hablaba conmigo, esas cosas… O sea, usted sí Aquí la le gente ha informado... tiene una memoria muy olvidadiza. ¿eh? O sea, que usted sí le ha informado directamente al señor... Pues claro, como, como vale. era mi obligación, eh, vale. ¿Y lo, lo hacía informar al DAO, informar al director, informar al secretario de Estado, muy puntualmente y muy en casa de ocasiones al, al ministro... Eso sí, pero en todas las tareas Perfecto. que me encomendaba. le preguntaremos dentro. porque va, va a volver a esta comisión. Eh, cambiando pues yo tercio, voy a volver. a usted sí. vuelve, genial, porque ya digo que pasaremos una buena tarde. Bueno, digo el señor Cosido que va a venir. Eh, señor Villarejo, eh, cambiando de tercio un poco y volviendo a su función. Es cierto que nos sorprendió ya en la anterior eh, comisión eh, su papel, no como usted lo define, como agente de eh, inteligencia. Yo le pregunté al señor... Eh, Eugenio Pereiro, comisario eh, general de información, seguro que usted le conoce, a ver si existían más agentes eh, como ah, usted eh, sí. dentro del cuerpo o dentro de la comisaría general de información y él lo negó, dijo que era imposible eh, usted hoy ha dicho que, que sí, que existen. <risa> Qué digo. gracioso el señor Pereiro. voy a contar una anécdota de don Eugenio, que por cierto... Sí, pero vaya rápido que tengo un montón de preguntas Mire, el señor El señor Pereiro es el que me pone los micrófonos en Grecia en una operación Uviña, para, para, eh. para coger a Uviña. Sí, Él conto, era conto. entonces responsable de medios técnicos y es el que me coloca toda todo esa porque íbamos a ir a un barco y tal. Pero, entonces, eh, eh, eh, ¿qué pasa? Que se aburría por las tardes y dijo, voy a poner unos micrófonos pero, a este sujeto. Pero, pero yo le quedado. pregunto, ¿existen más agentes especiales? Existe, de, existe, sí. existe hasta una brigada de, de agentes encubierto. Sí, pero... Eh, agente... y existen varios, bastante. Sí. Policía, perdón, y como en toda Europa, como en todos los países del occidente. Sí, pero, pero su función era un poco de señor Lobo, de Pulp Fiction, el solucionador eh, bueno, de problemas. La pero, bueno, porque, hay más, hay... porque eh, probablemente tenía cierto nivel de eficacia, no lo sé. Bueno, probablemente eh, no soy tan tonto como aparento, ¿no? No, seguro que no. Eh, señor Villarejo, usted mencionó ya en mayo y ha vuelto a mencionar el, el asunto de que todos los estados tienen estructuras para realizar operaciones ilegales, y eso es, es cierto, es, es innegable. Ilegales, eh, estructuras de inteligencia. Y, y usted hoy ha mencionado un, un asunto turbio, como fue el asunto GAL, que por cierto usted esos años no estaba en, en la policía, porque fue entre el 83 y el 87. Efectivamente. Pero se ha dicho que fue el, el primer eh, caso de terrorismo de Estado, pero ahí… Eso no es cierto, porque estuvo el batallón vasco-español o la AAA. Le recuerdo que usted mismo mencionó el caso de que usted ayudó sí. al señor Arrondo a infiltrarse en los entornos de, de ETA y que posteriormente fue miembro del batallón vasco-español. Lo, lo transformaron luego, me apartaron sí. de él y Digo, lo... para que se dé cuenta que ya en, en la época anterior sí. ya existía a terrorismo de Estado, con otras siglas. Pero a colación, y usted seguro que le suena de algo, estos días han aparecido los papeles de Manglano. No sé si ha seguido un poco... Eh, igual tuve eso. el honor de conocerle y me parecía un señor y, muy y serio. Y ha salido una información que vincula directamente al señor Corcuera, que es que el señor eh, Antonio Asunción, en unas conversaciones con el señor Manglano… Mira, este señor también grababa las reuniones. Eh, eh, ¿Quién grababa, sí. el señor Asunción o el señor Manglano? Parece que Manglano, pero no, lo ah, ¿no? Igual los dos grana, Igual, ¿no? igual los dos espía, se grababan mutuamente. Es raro que un espía grave, ¿no? Pero, pero es lo de menos. Lo, lo importante o lo grave… Es lo que aparece en las conversaciones, ¿no? Que el que era ministro del Interior había participado o estaba en la jerarquía de envíos de paquetes bomba a simpatizantes y a militantes de la izquierda de Berchale. Un hecho que, curiosamente, ha pasado desapercibido y ningún medio de comunicación ha hablado, ni miembros del Gobierno se han referido a él. ¿Usted le sonaba este caso? ¿Lo investigaron? ¿Tenía conocimiento del mismo? Eh, yo tuve, eh, digamos, el honor también de conocer, aparte del señor Manglano, al señor Antonio Asunción cuando él era director general de prisiones y cuando teníamos ocasión de visitar alguna prisión y, y, y tener cierta ventaja y tal. Luego le conocí muy brevemente cuando fue ministro del Interior y cuando el caso Roldán. Y, no sé, desconozco, dudo mucho, porque era un señor que era muy tiquismiqui y era muy ortodoxo. El señor su... Corcuera, me refiero. ¿eh? el señor no, Corcuera. Yo creí que hablaba del señor Asuscio. No, no, el que, el que aparentemente el, el, o presuntamente, el señor, lo que decía usted antes, estaría detrás de, de estas bombas, eh, sería el señor Corcuera y alguna unidad especial. No sé cómo se llamaría esa unidad, lo, pero eh, no, le llamaba por, por saber lo, si eran lo, de la lo, sección PIB. Lo dudo, Pi, el señor Corcuera. No eran de la sección eh, era, era La sección PIB no la manejaba interior. No. No. CNI. Bueno, ya, Diga, sea claro, ya, tendré, señor. ya tendré ocasión de decirlo en sede judicial, aportando además sí, los siempre datos. Siempre lo de... deja como las, las teleseries no, para el próximo capítulo. Perdón, no eh, eh, vuelvo Genial. a repetirle, estoy en pleno… o sea, eh, podía venir a esta, a esta sesión y decir no puedo hablar, que estoy en pleno juicio bueno. y tal, y estoy aquí contestándole Entonces, a ustedes, facilitándole todo, pero permítame que tenga ciertas cautelas… Porque no. estos señores fiscales por, por tienen cierto, un peculiar sentido de humor, de 15 o Usted que entró en el cuerpo de la Policía Nacional o Policía sí. Armada, no sé ni cómo se llamaba en aquella época No, humana, yo era del 72. cuerpo superior de policía. Pues en yo yo entré directamente de, policía, de inspector. Eh, yo entré usted, de la secreta, usted, que se llamaba. Oh, vaya, vaya. Eh, curé eh, los principios pues estuvo, del movimiento, estuvo, porque yo estuvo ingresé en el 72. Como, como, el emérito, como el emérito. En la época de Franco, mire eh, ¿Usted le suenan algo las desapariciones de Moreno Vergareche o del señor Echeverría en la parra? Fue eh, una decisión de ETA la que lo, la no, que no lo hizo parece, desaparecer. No, no, no, no parece precisamente que fue... Que, que, parece. Sí, que sí, tengo que sí. ¿Tiene usted lo... informaciones sobre la desaparición de Naparra o de eh, Hubo dos o tres que sí se perdieron por ahí en esos mundos de Dios... Eh, ...que ahí ya no le puedo contestar. Yo, de luego, yo, lamentablemente no participé. Eh, igual me, me hubiera gustado. Joder. Pero eh, con respecto... Sí, ya le digo, sé que, sé que, eh, que es políticamente incorrecto alguna de mis contestaciones... Pero yo estoy convencido sí, de que, como ya he dicho muchas veces, con la madre y con la patria, con razón y sin ella. Sí, claro, la y la había que acabar con los terroristas. Este, eh, sí. Y bueno, eh, y creo que lo hicieron muy bien mis compañeros. Dos, Respecto dos, a, a Moreno dos, Vergaleche, dos, dos, tengo dos. la certeza, porque yo he hablado con su entorno, sí, no, de que no, fue sí. el sector, porque él era señor, partidario señor, de la apertura... Señor Villarejo, dos últimas preguntas, que es que se me acaba el no, tiempo. No, es que me ha preguntado usted sí, y ya yo le contesto. Le volveré a preguntar, no se preocupe. ¿Eh? Sobre... Sobre la, la, el señor San Roldán, que parece que usted le tiene mucha simpatía. No, él a mí, él a mí. Él a mí. Eh, eh, ahora estamos... está trabajando, fíjese, en Iberdrola, pero el sí. presidente Iberdrola, el señor Galán, parece que también le encargó algunos trabajillos. ¿Nos podría hablar de, de ese caso? De... Eran todos eran todo trabajos de inteligencia sin mayor trascendencia y es rotundamente falso, por ejemplo que jamás me encargará nada respecto a Florentino Pérez. El señor Florentino Pérez le gusta la notoriedad y prueba de ellos es que ha presentado una presentó una denuncia diciendo que lo habían amenazado, no sé qué, unos señores de moncloa.com, y luego ha retirado la denuncia, ha dicho que todo era mentira, pero sin embargo sigue bueno. sí, ahora como perjudicado. Eh, eh, Iberdrola, fuera de los problemas que tenía en su central y tal, y necesitaba cuestiones de inteligencia, no me encargó nada. Que no fuera, y, digamos, no ortodoxo. Y ya para acabar con un toque de interés, ¿cuál fue su participación en la operación Farinelli de, de hormonas o de bromuro al señor eh, eh, eh, Juan Carlos de Borbón o si ni, tuvo ni, conocimiento? Ni, ni, ninguna, ninguna. Supe a posteriori de eso, cuando me lo contó la señora Gorina... Y, eh, y y lo pregunté y dije, ¿se han vuelto locos? ¿Cómo se le ocurre y tal? Y, ¿Y entonces y creo, que, lo único está, que me pidieron, detrás, insisto, que no con la, con lo único que me pidieron fue recuperar algunos partes médicos, porque este señor eh, fue sometido a una serie de, digamos, de exploraciones y tal, con un tumor que tuvo, que afortunadamente uh -huh. fue benigno y tal, y, y, y ahí aparecieron restos de, de esos médicos. <risa> eh. No, no, todo lo contrario. Ah. Bueno, sí, de bromuro. No era bromuro, eran, eran digamos, inhibidores de testosterona y hormonas femeninas. ¿Y eso quién se lo facilitó? Pues, pues no lo sé. De pronto un día esta señora, como lo vio muy deprimido, le miró la, la, la medicación y fue a, a su médico de confianza y dijeron, ¿quién le ha mandado esto? Tenemos la, Dale, la siguiente comparecencia. Señor Muchas eh, gracias, eh, señor Villarejo. Muchas gracias, señor gracias, presidente. presidente. La siguiente comparecencia es del grupo... ¿Sí, señor